bueno estoy en una tienda de productos rumanos y les quiero enseñar lo que lo que encontré aquí este es eh, crema como la que usamos nosotros unos quesos que están buenísimos también este es así como acidito y el otro este se parece mucho al panela y este es refresco de toronja por si les interesa esta es una tienda que está aquí en, en Villalba, por donde vivo, y tienen acá en el refri las cremas. Hay Grandota, así la consiguen esta Smantana. No sé cómo se pronuncia, pero bueno, esta es la crema como la nuestra. Y les recomiendo que busquen alguna tiendita rumana, y, y está muy bueno. Bueno, y si quieren probar otras cosas, también esto está, se ve riquísimo. Calchichas ahumadas, mortadelas, este que parece como queso de puerco. Mira, estos son los dos quesitos que compré. Este de acá me recuerda al panela. Ese es como, como más flexible. Y el otro, este me recuerda más a los de, a los de chiapas. Como queso doble crema Una cosa de esas Este es más durito Y tiene un saborcito más ácido Este mmm, Está buenísimo A mí me gusta oh, Cualquiera de los dos está buenísimo Y este otro, mira Cómo se corta Tiene Yo creo que la textura del panela Pero Pero tiene más sabor Está buenísimo también. A mí me gusta comérmelo en taquitos. Ahí están los dos taquitos. Este, digo que es más parecido al panela. Este creo que es del tipo como el que, como el que se puede hacer eh, a la plancha. Que lo comen mucho en el norte. Esta salsita se llama Sug. Y es una salsa yemenita hecha de, de chiles con este... Con especias y con hierbas. Esta tiene hierbabuena, cilantro. Aceite de oliva y chiles desde luego. Que con una sola mano está difícil. Ahorita le pongo su aguacatito. Y listo. Te recomiendo estas tortillitas que están bien buenas. Son maíz maya. Pero estas, fíjate que diga sin conservantes. Estas son las efectivas. Y así quedan los taquitos, mira. Voy a probar el que es más más acidito. A ver qué tal. Mm. No sé a qué queso, no sé cómo explicarte, pero está buenísimo. Y este otro, a ver qué tal. Y la salsita está buenísima. Si quieres aprender a hacerla está en mi canal de youtube, el desaguisado, el otro quesito los dos están increíbles qué dice Stina? y esta es la, la crema que acabo de comprar vacilul, vacilul no sé cómo se llama 2.35 por eh, 400 gramos O sea, es como medio más o menos Y la voy a probar con un totopito Que tengo por aquí A ver, si ¿sí lo voy a abrir? Sí. Pero mira, para que veas la, la consistencia de la cremita esta Tengo aquí totopito De los del Costco Y mira nomás ¿Eh? Crema de la de veras Está buenísima En tiendas rumanas como la nuestra, tal cual ya la recomiendo mucho bueno, y aquí está como es el producto comprado ayer la, la cremita y el pues para unos chilaquilitos nah, buen provecho esto es lo que pagué en la tienda esta que se llama Casa Nuestra Telemea superior, que es el redondito ese que venía entero, 11.90 el kilo y pagué 3.93. Luego el otro, Telemea de vaca, 9.90 el kilo, 2.38 lo que compré. La crema cuesta 2.35, cada una, compré dos porque le compro a una amiga. Y el refresco este de toronja, 80 céntimos cada uno, o sea, 1.60 centimos. Por los dos, así que, pues nada, espero que te haya gustado. Si te gusta, danos like, suscríbete y coméntalo con tus amigos. Eh, comparte. Gracias.